Sí, me he equivocado, lo puedo decir, lo puedo gritar, me miro al espejo, lo acepto y asumo la responsabilidad porque comprendo que la raíz de estas equivocaciones ha sido buscar y querer dar todo de mí para ser mejor, para llegar y alcanzar lo que en la distancia mi intuición ya vio. Me equivoco porque voy para adelante, dando los pasos, descubriendo entornos nuevos y entonces recuerdo que todos, frente a algo nuevo, no lo hacemos perfecto a las primeras. Sin embargo, el ego me enjuicia, y antes de que golpee con su mazo para aturdir mi vehemencia, yo mismo doy mi veredicto. Me declaro culpable y no inocente. Culpable de buscar romper mis límites y seguir los impulsos de mi corazón, a pesar de que en la mente, en los muros del qué dirá la gente, tuvieran un letrero de no pasar, varios pasos atrás de donde ya estoy. <ríe> no soy el inocente resignado a la pecera cuando el océano me llama y me espera. Acepto el dolor de los rasguños que me produjo la caída y me alegra saber que caí dando lo mejor de mí y no dejándome dormir. Me quito las ropas rasgadas por el terreno hostil y me doy cuenta que gracias a tener menos prendas y a través de cada herida, está comenzando a surgir lo mejor de mí. Me estoy familiarizando con el nuevo entorno. Estoy comenzando a fluir. Y no, no es que me guste o busque el dolor o que sea la única forma de surgir, pero sí estoy comprendiendo Veo que me he amado desde el vientre y desde siempre con mi madre y aún así fue necesario el dolor para los dos al momento de parir y permitirme llegar aquí para continuar construyendo mi vivir. Gracias por escuchar corazón, siéntete.